Si has perdido la cuenta de los congresos a los que has ido, te interesan estos consejos. En ellos no solo se escucha, se participa. Tomar notas, tuitear, requiere de una correcta posición. Si no tienes apoyo, utilizaremos nuestros murlos como mesa. Mantén la espalda recta y los brazos y muñecas apoyadas. No escribas ni teclees a mano alzada. Entre mensajes, haz pausas y estira tus manos y tus dedos. Entrelaza tus dedos o junta tus manos con los dedos estirados. Evita doblar tu espalda hacia adelante o apoyar tus codos en los muslos para escribir. Recuerda mantener tu espalda apoyada. Eleva tu móvil a la altura de los ojos. O mantén tu cabeza recta y tus brazos apoyados en tus muslos. También, si usas portátil, Mantén tu espalda apoyada sin inclinar la cabeza. Evita cruzar las piernas. Usa ropa y calzado cómodos. Un calzado o un traje poco apropiados pueden hacerte pasar una mala jornada. Estira las piernas si el asiento de delante te lo permite. El ambiente de la sala hará que aumenten tus necesidades de hidratación. Bebe agua aunque no tengas sed y utiliza colirios en los ojos. Aprovecha los descansos para relacionarte, para estar de pie, caminar y mover las articulaciones. En el tente en pie evita la bollería y los dulces. Un bocadillo es más saludable. Y como bebida, elige agua, zumos naturales o infusiones sin azúcar. Y cuídate también de Congreso.